Día 15 de mayo San Isidro, labrador patrón de Madrid, existe la duda de la fecha de su nacimiento pero es entre 1095 y 1100, muerte en 1170. El glorioso San Isidro, patrono de los labradores, tan popular en nuestra España donde tantos y tan portentosos milagros ha obrado en favor de sus devotos, nació en Madrid, a fines del siglo XI, de padres muy pobres en bienes de fortuna, pero temerosos del Señor. Sus enseñanzas y ejemplos movieron desde muy temprana edad al hijo que el señor I.S. había dado a grande horror al mal y encendido amor a Dios. No pudo darse al estudio por ser de familia pobre, pero el mismo Espíritu Santo quiso alumbrar con su divina luz el alma de aquel santo mancebo que buscaba a Dios con corazón puro y sencillo. Cuando pudo entregarse a la ruda labor del campo, pusiéronle a servir a un caballero de Madrid, llamado Iván de Vargas, para cultivar sus tierras de Carabanchel. Determinó casarse, y lo hizo con María Torribia, que era también de muy humilde condición, y servía en casa de una honrada familia de Madrid. Era una virtuosísima doncella, muy digna de tan santo esposo, pues llevó vida santa y hoy es venerada, como su esposo, en los altares, con el nombre de Santa María de la Cabeza. La iglesia española celebra su fiesta el 8 de septiembre. Vivieron sucesivamente en Torrelaguna y en Madrid, señalándose siempre por su perfecta concordia, gran caridad y singular devoción. San Isidro. Devoto cristiano y ruen trabajador hallaba Isidro tiempo para todo y pasaba muchas horas en oración, sin por eso perjudicar a las demás obligaciones de su estado, ante cumpliéndolas con suma exactitud. Para ello echaba mano de dos medios eficaces. Era el primero levantarse muy de madrugada, así justificaba el proverbio, a él que madruga. Dios le ayuda. El segundo medio era no perder ni un minuto del día y aplicarse con ardor a todas sus tareas. Nunca ni por nada dejó las prácticas piadosas que se había impuesto. Los domingos y días festivos los consagraba al Señor, asistiendo muy devotamente a los divinos oficios y oyendo el sermón con avidez y mucho fruto para su alma. No obstante ser aldeano y sin letras, dedicaba esos días a largas horas a la meditación de los divinos misterios. Los demás días de la semana, ya desde el amanecer solía visitar las principales iglesias de Madrid. Ningún día iba al campo sin haber oído misa y orado con gran fervor al Señor y la Virgen María, dice el diácono Juan, su historiador. Para recuperar el tiempo gastado en ejercicios piadosos, trabajaba luego con más ardor, de suerte que al final de la jornada llevaba buena ventaja en la labor a los demás peones, los cuales, por la envidia que le tenían, quisieron ponerle mal con su amo y fueron a decirle, dignísimo señor, el peón Isidro, que cobra jornal por labrar los campos de vuestra merced, en lugar de ir al trabajo cuando debe, se levanta antes de amanecer, sobre texto de peregrinaciones y rezos que dice que tiene que hacer, se va o visitar todas las iglesias de Madrid. Ya está muy entrado el día cuando viene a trabajar, y así no hace ni la mitad de la labor. Mire su merced. Si se lo decimos, no es porque mal queremos a Isidro, es para provecho de la hacienda y porque miramos por ella. Al oír eso, Iván de Vargas se puso furioso, fue a ver a Isidro y le reprendió severamente. Dignísimo dueño y señor mío, Repuso Isidro con mansedumbre, sirvo a su merced fielmente y me considero muy honrado al tenerle por amo y señor, pero ni puedo, ni quiero descuidar de ningún modo mis obligaciones con Dios y los santos. Si teme su merced que por acudir yo tarde al trabajo disminuya su hacienda, le indemnizaré con mi salario de todo el daño que al parecer de los demás peones haya ocasionado en las cosechas. Le ruego, pues, porque ya sé que es un hombre honrado, que no se enfade conmigo, porque lo que doy a Dios no traerá perjuicio a su merced». Con este discurso se calmó por entonces el amo, volvió a casa, pero resuelto a seguir más de cerca a su criado para ver por sí mismo lo que pasaba. Por lo que toca a Isidro, tenía muy arraigada la devoción para desasomarse por lo sucedido. Su ánimo permaneció sereno y sosegado, no interrumpió mi, visitas a las iglesias, y siguió rezando como solía, pensando en las ele y liras de nuestro Señor. Buscaba ante todo el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura resucita su propio hijo tenía el santo tan bondadoso corazón y una fe tan viva e ingenua que cada vez que deseaba conseguir algo del señor no dudaba de alcanzarlo por grandes y muchos trabajos que tuviese entre manos nunca quiso dispensarse del ayuno eclesiástico guardaba fielmente la amplidad conyugal vivía muy santamente con su virtuosísima esposa y ambos se edificaban mutuamente con los buenos ejemplos que se daban el señor les concedió un hijo al que criaban en la piedad y virtudes cristianas Cuéntase que cierto día, mientras el padre trabajaba en el campo, aquel pobre y santo hogar fue afligido con un gravísimo accidente. El muchacho se cayó a un pozo muy hondo, donde se ahogó. Llegó Isidro del trabajo y, viendo a su esposa muy llorosa, supo por ella lo que pasaba. También en ese trance triunfó la fe del santo. Arrodillaronse los dos esposos junto al brocal del pozo y oraron fervorosamente. Por cierto que debió ser su plegaria muy acepta al Señor, porque al poco tiempo creció el agua del pozo hasta el brocal, viniendo el Hijo salvo sobre las aguas. Entonces Isidro, tomándole por la mano, le sacó sano y bueno. Su santa muerte, más prodigios fin a LMNT, llegó el tiempo en que quiso el Señor premiar la caridad y virtudes de su siervo, el cual cayó malo de gravísima enfermedad. Como conociese que se le acercaba el último día de su vida, confesó humildemente todas las culpas que creía haber cometido, recibió al santo viático con extraordinaria devoción, exhortó a su esposa y a su hijo a la perseverancia en la piedad y caridad con los prójimos, y ordenó sus cosas que eran pocas y pobres. Hirió y muchas veces sus pechos con gran dolor y ternura, juntó las manos, compuso todo su cuerpo y, cerrados los ojos, entregó su espíritu al Creador, siendo ya muy lleno de años y de virtudes. Ocurrió su muerte a 10 de mayo de 1170 fue sepultado su sagrado cadáver en el cementerio de la iglesia de San Andrés de Madrid, que era la postrera que solía visitar cada día antes del trabajo. Allí permaneció por espacio de cuarenta años con tanto olvido, que en tiempo de lluvias pasaba como un arroyo de agua sobre su sepultura, llevándose la tierra de ella, de manera que la hinchía toda el agua, que casi llegó a descubrir el cuerpo. Luego luego al Señor honrar a su siervo y publicar milagrosamente su antidad en el mundo, porque, pasados los cuarenta años de su muerte, se apareció el siervo de Dios a un pariente suyo, sacristán de aquella iglesia, le señaló el lugar preciso donde descansaban sus restos, y le mandó que hiciese desenterrar el cuerpo y trasladarlo a la iglesia de San Andrés. Pero aquel hombre se acordó que Isidro no había sido sino un pobre labrador, y así no dio crédito a sus palabras, y rehusó publicar esta revelación temiendo no ser a su vez creído. Su descuido y falta de fe fueron castigados sobrevinole una grave enfermedad de la que no sanó hasta el día de la traslación de las reliquias del santo. Entretanto, el santo se apareció a una santa y noble matrona de Madrid le dio el mismo encargo. Ella, más obediente, comunicó muy presto al clero y a los fieles lo que el santo le había revelado. Todos se acordaron entonces de San Isidro, unos de haberle visto, otros de haber oído contar la vida santa y portentosa del siervo de Dios. Fueron todos con gran devoción al cementerio, cavaron y descubrieron la sepultura del santo, y hallaron el sagrado cuerpo íntegro, sin la menor señal de corrupción. La mortaja estaba también como nueva. Aquellas preciosas reliquias exhalaban suavísima fragancia. Fue grande la devoción y alborozo que causó a todos aquel prodigio. No pudieron contener en sus pechos la admiración y prorrumpieron en alabanzas al Señor. Trasladaron el sagrado cuerpo a la iglesia de San Andrés y lo depositaron junto al altar del santo apóstol, en un magnífico sepulcro digno del precioso depósito que en él encerraban. A él el tiempo que le trasladaban, tocaron las campanas de la iglesia de San Andrés por sí mismas, sin manos de hombres ni otro artificio humano. Noticiosos de estos prodigios, algunos pobres tullidos y ciegos que solían estar en la calle pidiendo limosna a los transeúntes, se fueron allí como mejor pudieron, acudiendo a la sepultura vacía donde estuvieron las reliquias del santo y, tomando tierra de ella, tocaron con viva fe sus miembros doloridos y enfermos con lo cual sanaron milagrosamente. Con estas maravillas tuvieron todos al siervo de Dios por santo, mucho tiempo antes de que fuese canonizado, y empezaron a decir misa de él, y a dedicarle templo con aprobación de los prelados. Labrador glorificado por los reyes y por la iglesia más de tres siglos después de estos sucesos, en el año de 1504, al abrir el sepulcro de San Isidro, ante los legados pontificios, se halló nuevamente su cuerpo entero e incorrupto. También esta vez exhaló de las sagradas reliquias suavísima fragancia que se esparció por el ambiente. La iglesia que guarda el precioso tesoro del santo vino a ser muy concurrido lugar de peregrinación. Innumerables milagros ha obrado el Señor en todas las épocas. Por intercesión de San Isidro, ya en su sepulcro, ya por el agua milagrosa de que antes hablamos, muchas veces alcanzaron los madrileños la cesación de pertinaz sequía por mediación de su santo patrono. En tales trances sacaban el sagrado cuerpo y al son de salmos y otros devotos cánticos lo exponían a la pública veneración delante del presbiterio. Luego lo llevaban procesionalmente por las calles, en medio de grandísimo concurso de fieles que acudían a implorar la divina misericordia por los merecimientos de San Isidro, y muy presto solía enviarles el Señor copiosísima lluvia. Los años de 1275 a 1426, se libró Madrid de una espantosa hambre merced a estas devotas procesiones. Los historiadores del santo traen el relato de innumerables curaciones y favores de todo género, sacados de los archivos de la iglesia de San Andrés. Los encargados del servicio de dicha iglesia, oyeron muchas veces armonías celestiales sobre su sepulcro, pronto fue unánime el deseo de ver al santo labrador glorificado por la iglesia y puesto sobre los altares. Y a el año de 1545, con aprobación del papa Paulo I, y fue encerrado el sagrado cuerpo en un sepulcro nuevo. Otros reconocimientos de las reliquias de San Isidro se llevaron a efecto los años de 1567 y 1595. En el intervalo, el año de 1593, a raíz de una carta personal que el rey don Felipe I y envió a su embajador en Roma, el arzobispo de Toledo nombró un apoderado que recogiese informes para el proceso de beatificación de Isidro. El Papa Paulo V, por breve de 14 de junio de 1619, otorgó el título de beato a este humilde peón labrador. De allí en adelante, su fiesta, que se celebraba el Domingo de Cuasimodo, en recuerdo de la primera traslación de sus reliquias, se celebró el día 15 de mayo. El mes de noviembre del mismo año 1619, el rey don Felipe III, de regreso de un viaje a Lisboa, cayó gravísimamente enfermo en Casarrubios del Monte. Llevaron de Madrid el sagrado cuerpo de San Isidro con gran honor y acompañamiento, y lo depositaron en el aposento real. El rey sanó milagrosamente y pasados algunos días acompañó él mismo las santas reliquias hasta Madrid. El rey don Felipe III, muy agradecido al santo por el insigne favor recibido, hizo las últimas instancias para la canonización del bienaventurado Isidro, el cual lo fue finalmente por el papa Gregorio XV, a 12 de marzo del año 1622, juntamente con San Felipe Neri y tres compatriotas de Isidro e insignes glorias de España, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y Santa Teresa de Jesús. Es San Isidro patrón adecuado para los labradores, de quienes es echado incomparable, San Isidro Labrador. Ruega por nosotros que recurrimos a ti, si llegaste hasta aquí, no dudes en darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para que seas de los primeros en ver nuestros materiales. Bajo el manto de María como madre abogada y protectora nuestra, Dios te bendiga.